Señora ministra, senadora Vilà. Muchas gracias, presidente. Señora ministra, nosotros no somos quienes vamos a poner en duda que tenga que existir una cultura de defensa. Estamos de acuerdo en que la sociedad tiene que conocer la actividad de las Fuerzas Armadas. En lo que, en lo que discrepamos es en el por qué y para qué tiene que existir esa misma cultura de defensa. Y sobre todo, discrepamos en el cómo. Ustedes quieren hacer llegar esa cultura de defensa a la sociedad a través de un proyecto para centros escolares que ni siquiera tiene el apoyo de la, de la Asociación Unificada de Militares Españoles. Para nosotros el porqué corresponde a una cuestión de transparencia. La sociedad no tiene el deber de conocer la labor de las Fuerzas Armadas por una cuestión de patriotismo, de, de, de, de sentimiento nacional o bien de romanticismo. Ese enfoque es más propio de épocas pretéritas, de una sociedad democrática, pero no de una sociedad democrática avanzada. Es el Gobierno, en todo caso, el que tiene el deber de explicar de forma transparente qué hace el Ejército y el Ministerio de Defensa con el dinero, el dinero público de los contribuyentes. Para entender para qué eh, el para qué del gobierno a la hora de adoctrinar sobre la cultura de defensa solo hace falta leerse los artículos del Think Tank del Ministerio, del IEE. Estos artículos explican cómo la sociedad española es reacia a la subida de los presupuestos de defensa por su pasado histórico. Está claro entonces que en su proyecto educativo ustedes quieren revertir ese rechazo y de paso españolizarnos a todos un poco más. La cultura de defensa, señora ministra, no es cultura de paz. La cultura de defensa en una sociedad democrática pasa porque las fuerzas armadas no sigan siendo un espacio opaco, cerrado, con una justicia paralela y sin derecho a sindicarse ni a la libertad de expresión, como hemos visto en el caso de Teresa Franco. Un ejército así jamás será cercano a la gente ni a la sociedad. Enseñar cultura de defensa no pasa por adoctrinar a menores de forma crítica con el paso doble la. Bandera o señalando la inmigración como una amenaza para la seguridad. La Asociación Pro Derechos Humanos de España ha hecho un comunicado en contra de su proyecto por enseñar valores contrarios a los derechos humanos, es decir, que mientras los derechos humanos siguen excluidos de los planes de estudio, ustedes pretenden inculcar que vivimos bajo una constante amenaza para poder subir los presupuestos de defensa. El proyecto por el que le pregunto, ministra, está lleno de improperios patrióticos y sentimentalistas que nada tienen que ver con las Fuerzas Armadas y mucho con la enciclopedia intuitiva que adoctrinaba a mi padre en el 55, es un auténtico desastre desde el punto de vista educativo y de la defensa, que normaliza a los legionarios y estigmatiza las profesiones de las mujeres. Como en esta ficha, señora Voy ministra de defensa, señoría. son ocho profesiones en las que solo aparece una sola mujer y es maestra. Esto es lo que tenemos que enseñar. Este es el principio de igualdad dentro de las fuerzas armadas. No lo creo. No lo creo, señora, señora ministra. Tarde o temprano ustedes van a tener. Tener que retirar ese proyecto cuando Termine, la comunidad señoría. educativa, la comunidad pública educativa, eh, lo conozca. Ustedes lo saben, vale más que lo hagan ahora por dignidad.